ya le dejamos un adelanto de nuestro personaje Latidos de hoy. Justamente nosotros vamos a estar conversando con un joven que lleva más de 20 años pintando los muros de La Paz y del Alto principalmente. Un artista, un obrero del arte, dice él, que es que ha sabido llevar la identidad del boliviano con colores a los muros de la ciudad. Por eso me gustaría saludar al muralista Lionel, jurado que está justamente desde Chile y ha accedido a conversar con nosotros en nuestro programa. Hermana, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto. Eh, bueno, un saludo, sí, efectivamente estamos en Chile eh, participando de, de un proyecto grande que se llama Un Museo a Cielo Abierto, acá en Iquique. Y bueno, un saludo a todos, un abrazo grande. Gracias, Leonel. Igual el saludo hasta Chile y hasta ese proyecto hermoso que ya vamos a conversar dentro de un ratito de lo que está sucediendo allá. Pero me gustaría que los televidentes pudieran saber cómo comenzaste en el mundo del arte. Sé que tiene que ver algo con unos, unas crayolas que usabas cuando tu mamá tenía un puesto de ventas y ahí descubriste la pasión. ¿Fue así? Bueno, sí, no, no eran crayolas. Pero bueno, sí, el contexto es así, ¿no? Vengo, provengo de padres migrantes. Acá mi mamá de Hachacachi, de mi papá de Yachi, y bueno, eh, migraron a, a, a la ciudad. Eh, mi mamá tenía un puesto de, de verduras en el mercado uruguay, que es por las más paredes en, en el centro. Y bueno, pues como era niño, no tenían donde dejarme, no había guarderías, y eh, me quedaba con ella acompañarla, y pues me, me sentaba, y no había juguetes, no había nada, y y lo único que había era un pedazo de estuco de yeso de la pared y un tablero de madera ahí que se utilizaba para tapar la puerta del, del puesto. Y con eso empecé a hacer los primeros trazos, a dibujar. Dibujaba cholitas eh, sin, con sombrero, personas. Y ahí creo que fue la primera experiencia eh, de dibujar, que la tengo hasta ahora bien marcada. ¿no? Pero luego estudias arte, precisamente estudias grabado, si no me equivoco, Lionel, y entonces, ¿cómo de ahí vas a dar al muralismo que ha sido tu gran pasión estos últimos años? Ah, bueno, sí, sí, sí, estudié en la carrera de artes, eh, en la mención de grabado, eh, pero hay esa inquietud ¿no? del artista de querer comunicar, eh, de expresar lo que uno siente, ¿no? Y bueno, pues, lo encontraba un poco limitante la, el. El espacio, la, la forma de presentar las obras ¿no? en cuadros o en galerías, lo encontraba de forma muy limitante, ¿no? Y a raíz también del golpe, no del golpe, sino del, de la guerra del gas, donde empecé a hacer un trabajo ya más de calle, con pancartas, afiches, de forma voluntaria. Y, y ahí fue que descubrí que con el mural podía expresar de diferente manera y llegar a más público y también trabajar con personas, con niños o con personas ¿no? y, y ahí, ahí, ahí fue donde lo donde verdad sentí que con el arte se podía realizar un cambio, apoyar procesos eh, entrar un... Eh, ser, ser más comunicativo, llegar a más personas ¿no? y ahí, empecé, ahí empezó la pasión y, y bueno, hasta ahora ya, ya son casi 20 años ya como te digo, del 2000 hasta acá ya pintando eh, murales en eso, hermana. ¿Tienen alguna temática, Lionel, que sea preferida por encima de todas? Uh, bueno, todo este, este, este último tiempo me he dedicado a hacer mural social, político. Eh, como te comentaba, desde el 2003 eh, hubo una pausa eh, y luego bueno, volví a las calles con mural político después del golpe de Estado, ¿no? en el golpe de Estado y después del golpe de Estado. Y sí, ahora ahora sí llevo esa temática y justamente recién estuvimos invitados en, en Resistencia, en, en Argentina, en Puerto Tirol. Eh, un encuentro de mural sobre soberanía. Igual llevamos la bandera de, de esta, no de la bandera latinoamericana del golpe de Estado, de todos los procesos que están sufriendo los, los países ¿no? en Latinoamérica decías que en particular te ha gustado y has incursionado bastante en el mural político ha sido siempre bien recibida tu obra Lionel con estas temáticas no no no obviamente que no no no no no no es no es bien recibida por, por la derecha o por personas que no son que no les interesa mucho el tema político no eh, se me han borrado varios murales ya eh, eh, eh, sí generalmente eh, a veces encuentras rechazo, ¿no? Y, y bueno, eh, hay que seguir con la lucha, ¿no? Eso es lo, que, lo que hemos aprendido en las calles también, ¿no? Si te borran el mural, pues hay que hacer unos otros cinco, otros diez, Entonces, seguir, seguir. La, porque la causa, la causa es social, la causa es con el pueblo, ¿no? Así, justamente, Lionel. Estábamos leyendo algunos artículos sobre tu trabajo y decían que tú te reconocías como un obrero del arte. ¿Te reconoces así? Sí, un trabajador del arte, un trabajador del arte, soy sí, un trabajador del arte, vivo de, de mi trabajo, eh, no me considero artista, es, es un manifiesto que saqué, ¿no? O sea, entiendo perfectamente que es un artista, la labor, exactamente entiendo el concepto, pero como manifiesto saqué hace tiempo en, una, en un medio de comunicación igual que no era artista, no me considero artista, ¿no? Porque a veces el artista eh, se despega, se despega de de la, de la sociedad ya eh, se va no digo irónicamente más se va al infinito y más allá y, y y olvida lo que está sucediendo en su entorno la desigualdad pues, eh, tantas cosas que se está viviendo en el, en el contexto no y simplemente aparecen a veces para los concursos para los premios ¿no? de forma oportunista no y también o sea, eh, quiero ser frontal también en esto no también hay como personajes como Mamani Mamani, ¿no? que personalmente no me gusta, no me interesa su obra, pero no me gusta la actitud que toma frente a la sociedad, ¿ya? Eh, él simplemente aprovecha, es oportunista y, y ahora en el cargo que tiene no apoya a los, a los talentos jóvenes, ¿no? Eh, simplemente entró para mostrar su obra de una forma muy desleal otra vez con el trabajador, ¿no? Con los, con los compañeros. Y así, sí, hermana, esas es mi cráter, soy un poco frontal a veces y eso también molesta, ¿no? Pero está bien para trabajar estos temas que llevas a los muros, a las paredes, a los espacios públicos, está así bien que tengas pues esa identidad con tu público, con la sociedad. Ahora justamente, ¿qué estás haciendo en Chile, Lionel? Si nos puedes comentar sobre este proyecto que te has llevado hasta aquí, que nos decías? Sí, sí, sí, sí. Bueno, la, la cuarentena nos, nos cortó varios proyectos, ¿no? La, la pandemia ya eh, nos eh, teníamos muchas invitaciones muchos proyectos afuera pero ahora estamos retomando eso ya te comentaba que estaba en Argentina en un encuentro de en Puerto tirol un encuentro sobre soberanía luego ahí también quiero recalcar estaba nos invitó el Estado la, el Estado de la Nación Argentina a pintar un mural en Buenos Aires sobre las Malvinas sobre la participación del pueblo boliviano en las Malvinas no eh, fui a eso, eh, también pintamos, participamos con varios compañeros de Latinoamérica eh, Y ahora estamos en, en Chile, en Iquique, participando de un proyecto que se llama Museo Cielo Abierto ¿no? Que es un proyecto gigante donde se va, están pintando edificios ¿ya? Y generalmente lo que trata de hacer es mostrar la identidad de los migrantes ¿no? Que vienen acá, que se establecen y aquí hay mucha comunidad boliviana también Así es que estamos apoyando eso. También estamos apoyando este proceso que está viviendo Chile, ya que es de redactar su nueva constitución. ¿no? Y, y al igual que en toda Latinoamérica hay una derecha fascista que no le interesa cambiar, que quiere continuar con sus privilegios. Y bueno, nosotros venimos aquí a, a apoyar el apruebo para la nueva constitución de Chile. Muchísimas gracias, Leonel, entonces por desde todo tu trabajo, los colores que llevas, también la identidad boliviana que sabemos que estás levantando en Chile. Muchísimas gracias entonces por estos minutos que nos has dedicado a compartir parte de tu trabajo y parte de tu desarrollo como trabajador del arte. Ya lo decías tú. Sí, hermana, te agradezco mucho. Eh, quiero aprovechar la oportunidad para mandar un saludo a mi esposa, mi compañera, que está ahora en Perú, igual ella es una artista textil, hacemos dados igual con Yen Kida, y a Isabel y a mi hija Cisai. Un abrazo grande y abrazo a todo tu público, hermana. Un abrazo grande a Bolivia. Un abrazo para ti y para toda tu familia que sabemos que también apoya el arte desde donde quiera que esté, leonel Muchas gracias y que tengas una buena noche. Buenas noches, hermana Y de este modo... Teniendo detalles de Lionel Jurado, un artista que hace más de 20 años pinta los muros de La Paz y del Alto. Es decir, usted se pudo haber tropezado con cualquiera de sus trabajos en alguno de sus viajes. Nosotros nos vamos a una pausa en latidos. A la vuelta seguimos compartiendo detalles de la información cultural que se genera en Bolivia y el resto del mundo. Eso será en minutos.